Estamos a pocos días de celebrar la solemnidad de Nuestra Señora de las Lágrimas. Por el momento, toda la iglesia de Tetepango le da gracias y ofrenda en su honor un nuevo vestido que, como madre nuestra, portará y engalanará en esta su tertulia próxima. Hagamos iglesia, hagamos fiesta, porque María, la madre de Dios, está en medio de su pueblo. Iniciemos nuestra celebración. Cantando llenos de júbilo nuestro cántico de entrada. Oremos. ayuda, Señor, a tus siervos que imploran tu continua benevolencia, ya que se glorían de tenerte como su creador y su guía. Renueva en ellos tu obra creadora y consérvale los dones de tu redención por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Siéntense, hermanos. Pues, también... Se me ha olvidado ofrecer esta misa y agradecer a todos los padrinos del vestido y de la base de la Virgen. Hoy que le cambiamos su vestidito a la patrona, le pido a nuestra Madre que siga bendiciendo la generosidad de aquellos hermanos que nos han aportado para su vestido nuevo. Ese es su regalito. El regalito que ustedes le dieron, como lo dije en la Morelos, no le regalaron un pastel le regalaron su vestido y le regalaron la base que en esta semana ya se va a poner muy bonita la base en este momento voy a bajar la bendita imagen de nuestra patrona la virgen de las lágrimas para que hagan el cambio de su vestidito las personas que están ahí van a hacer el cambio pues tienen que rezar allá adentro pues las Aves Marías, o a veces un poquito el Rosario. Eso es lo que hacemos. Eh, después, la, después de la homilía, la Virgen, la Patrona, pues ya será colocada en la urna porque sale al Citrip. Hoy le pedimos al Señor en esta misa también por esta comunidad del Citrip. Terminando la misa, ellos se la llevan para que haga un recorrido sobre su, por la comunidad, sin gente, nada más la gente va a salir en sus calles a verla, a persinarse, a orar y a pedirle. La patrona sale, nunca sale la patrona, hasta hoy que ustedes no pueden venir, su mayoría del pueblo, ella sale a, al encuentro de ustedes. Y la peregrina va a tomar su lugar en el altar mayor, por si algunos de ustedes dicen ya se robaron a la patrona, porque luego a veces dicen de más, ¿eh? la patrona va a andar visitando, por eso va a estar en su urna aparte, y la peregrina tomará su lugar de la patrona. En este momento nos disponemos, a, me hacen favor de tocar un canto mariano, mientras yo la bajo. Ya cuando interrumpimos el canto, ¿verdad?, cuando ya entré a la sacristía. a Vamos con el cuarto vestidito, quinto creo, ya voy a cumplir seis años, ya, ya les empiezo a fastidiar y creo que va el quinto vestido y siempre o se lo cambiamos un lunes previo a la fiesta, pero como pues hoy por la pandemia lo vamos y lo transmitimos por primera vez. Fíjense lo que ha pasado, cómo esta pandemia hasta nos ha enseñado, antes teníamos miedo a las transmisiones, a esto y lo otro, y pues ya hemos ido cambiando, tenemos que buscar la manera de evangelizar. Bueno, mientras hago la homilía, queridos hermanos, eh, la Virgencita estará cambiando. queridos hermanos oremos ferventemente a dios padre todopoderoso que quiere que todos los hombres se salven y lleguen al conocimiento de la verdad y digamos todos con fervor escúchanos padre oremos por el papa francisco por nuestro obispo juan pedro por todos los obispos y sacerdotes para que el Señor los haga santos y les conceda el espíritu de sabiduría, a fin de que proclamen con rectitud la verdadera palabra. Todos. Es, escúchanos, Padre. Oremos por los que están lejos de sus hogares, por los viajeros, por los que se encuentran en peligro, para que el Señor les conceda un ángel que los proteja y los aleje de todo mal. Todos. Escúchanos, Padre. Para que, como la imagen de la virgen de las lágrimas caminemos siempre por la vida con el espíritu de sencillez y humildad fieles al espíritu de comunidad que pone como ejemplo maría todos escúchanos padre oremos por los hombres de todos los pueblos y de todas las religiones para que el señor les revele su bondad y dirija su camino hacia el conocimiento de la verdad plena todos escúchanos padre Oremos por nuestros hermanos que han muerto en el Señor. Que Dios perdone sus pecados, acoja sus almas junto a Él y los conduzca al lugar del descanso, de la luz y de la paz. Todos. Escúchanos, Padre. Ponemos en las manos del Señor a la comunidad del Citri. Hoy va la Virgencita a visitarnos. Que nuestra Madre Santísima y su Hijo los bendiga a toda esta comunidad roguemos al Señor. También le pido al Señor por todos los padrinos del vestido y de la base de la Virgen, que el Señor derrame su bendición sobre esa benevolencia que han dado para que darle ese regalo a nuestra Madre Santísima, roguemos al Señor. Escúchenos, Padre. El día 14 nos vamos a reunir aquí muy poquitos. Y se va a hacer una serenata a nuestra madrecita. Va a transmitirse desde las 8 de la noche la serenata, desde 8 a las 10 de la noche, se interrumpe la serenata y a las 10 de la noche transmitimos la misa. Bueno, va a estar transmitida la serenata ¿eh? y misa. Y, y a las once y media de la mañana de la noche las mañanitas organizadas también por grupos de la parroquia y una familia que nos ha pedido, eh, nos ha apoyado con el mariachi para transmitir las mañanitas. Este mariachi creo que viene de Tlaxcala. Entonces, eh, ese es el día 14. Al otro día, 15, las tradicionales mañanitas que sea así se hace la presidencia municipal, antes se hacía, bueno, como no va a haber misa a las 6 de la mañana, pues nada más las puras mañanitas de 5 a 7 de la mañana, transmitidas. Y a las 12 del día se transmite la solemne misa en honor a la Virgen, el quince, el día de su fiesta, y, el, y a las 7 de la noche otra transmisión de la misa.